Hola a todos, estamos aquí otra vez de nuevo en eh, una nueva entrevista para el bichólogo. Esta vez tengo el placer de contar con Antonio Núñez, que viene a hablarnos un poquito de, de, esa, de, una, de un proyecto que tienen, entre, eh, bueno, que tienen entre manos, no, que ya, ya han puesto a andar él y un compañero, que se llama Conetverse. Antonio Núñez es geógrafo y es compatriota mío de mi tierra, extremeño. Bienvenido, Antonio. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Nacho. Muchas gracias a ti por darnos, darnos un poco de tu tiempo ¿no? y para contarnos un poquito sobre Connectverse. Y sobre todo ahora, para empezar, para quien no sepa de qué estamos hablando, explícanos en qué consiste Connectverse. Bueno, pues junto con mi compañero Javier Pereira hemos desarrollado una plataforma social, como bien ha introducido, se llama Connectverse. es un punto de encuentro entre observadores de aves y fotógrafos de naturaleza en el que disponemos de una serie de herramientas en las que estos aficionados van a poder gestionar todos los datos que ellos generan en sus salidas en el campo o viajes ornitológicos. Además de eso, van a poder eh, entrar en contacto con otros usuarios y, y toda la información que ellos puedan generar podrá ser pública. Muy interesante, todo el tema este social, todas estas capas sociales hoy en día son cada vez más y más importantes, ¿no? Y, y luego, ¿cómo, ¿cómo surge la idea para un par de, de geógrafos como vosotros de crear una plataforma para compartir datos sobre, sobre aves del mundo? Bueno, primeramente soy aficionado a la metodología y ya de varios años y una cosa lleva a la otra. ¿no? Buscando información para diferentes viajes o, o salidas de, de campo. Bueno, siempre tenemos una, la pequeña dificultad de no encontrar información muy actualizada, tener que estar ahí buceando entre diferentes foros, páginas web... Entonces, mira, unido a la creciente afición que, que, que, se, que, se, que se puede palpar en, en, en España, pues, un día pues, empiezas a enlazar en cosas, rasgos, recursos y, mira, ¿por qué no crear un espacio común en el que toda esta información que yo busco a través de diferentes web foros y otras bibliografías, poder intentar eh, crear un espacio en el que eh, encontrar toda esa información, que lo que nos va a facilitar es eh, encontrar información muy actualizada y ahorrarnos muchísimo tiempo a la hora de, de poder organizarnos nuestras salidas. Es muy interesante, va a un poquito el espíritu este de la ciencia ciudadana, ¿no? que ya he hablado también alguna vez en el blog, ¿no? Esto de, que, de que la gente pueda, incluso gente que no es profesional, pueda aportar eh, su granito de arena un poco al conocimiento este común. Efectivamente. Pero bueno, no, no solo se suben datos en sí, no solo se usa para hacer tu propia lista, sino que toda la información registrada tiene otro, también tiene otro, otras finalidades. ¿no? Se pueden planear, por ejemplo, viajes ornitológicos, entre otra, otras muchas cosas, dentro de la plataforma. ¿Cuál es el valor diferencial de Connecting Birds respecto a otras plataformas más o menos similares que pueda haber en, en otras partes del mundo? Como bien dice, eh, en podemos encontrar. Eh, podemos organizar todos nuestros registros, eh, publicar eh, citas, observaciones, localizarlas geográficamente, subir fotografías, también podemos eh, eh, subirnos nuestras propias crónicas de viaje, eh, bajarnos la, las de otros aficionados y completar también las listas de, de, de nuestras áreas observadas. Eh, gracias a la colaboración que hemos, que hemos llevado a cabo con la digital Y referente a tu pregunta, el valor diferencial nosotros creemos que está en el plano social en el contacto, en el contacto entre, entre entre los propios usuarios creo que es nuestra principal ventaja hay otra, hay otras plataformas que se dedican más digamos a la obtención de datos y dejan un poco más al lado el, lo que es el plano social el contacto entre aficionados -en y nosotros creemos que es la, ese hueco que hemos eh, pedido conveniente eh, llenar con con nuestro proyecto Ah, me gusta. Es, Perdón, sí, sí. Creo que es, es, es, es nuestro punto diferencial. Y es más, que también, si quieres, eh, nosotros nunca vamos a comercializar con los datos que estamos almacenando en la plataforma, sino que cualquier entidad eh, pública que necesite, mira, pues estamos haciendo un buen estudio para ver la distribución de X especie o cualquier población o que sea, cualquier impacto. Eh, van a tener de forma gratuita todas toda las observaciones y todas las citas que, que se han hecho en, en la plataforma. Me parece, me parece muy interesante esto de, de poner en contacto a los aficionados, porque a, a mí, yo también soy aficionado a las aves, ¿no? me gustan mucho, más aquí en Extremadura es como un placer ¿no? salir a cualquier lado y, y, y ver pájaros, pero es verdad que, que hasta hace relativamente poco tiempo que ha habido tanta, tanta afición, eras como, era como un poco el bicho raro, ¿no? y tampoco tenías mucha gente con la que compartir. Y empiezas a moverte en, esto, en estos sitios y decir, anda, pues mira, si resulta que aquí en mi ciudad hay más gente como yo, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto es muy interesante también, aparte de, de, de, de la labor de recogida de datos, ¿no? Y bueno, este, este es un proyecto que, que es grande, ¿no? Y, y, y ¿qué, ¿Qué pasos hay desde que vosotros os ocurre esa idea de, oye, ¿por qué no hacemos una plataforma desde esa concepción de la idea hasta que la habéis hecho realidad, hasta que la habéis creado con ya finalmente la habéis echado a andar. ¿Cuál son el, el trayecto que tenéis que hacer? ¿no? Las etapas. Pues, pues este es, un, es un paso largo, a veces tedioso, y lo primero es, como cualquier proyecto, es hacer un estudio completo de la, de la idea, eh, en qué consiste tu idea, evolucionarla, ver si existen ya otras, otros proyectos parecidos o no, hacer un, un completo estudio de la competencia, y detectar que esa eh, necesidad que tú crees que existe eh, es cierta, que, que, que este proyecto va a cubrir una necesidad en, en, dentro de un sector. Y después, una vez que ya tengamos digamos, todo estructurado, es, en nuestro caso ha sido buscar eh, eh, la participación en diversos programas de aceleración empresarial, para que nos ayuden. En, en el Paso a paso, en el día a día, que nos asesoren por donde tenemos que ir, eh, porque, claro, nosotros tenemos cierta formación, pero no en todos los sectores. Y, y en este caso, ya que está jugando muchísimo tiempo en el, en, el, en, el, en el proyecto, en muchísimas cosas que, que son básicas y que nosotros por sí mismo no cubrimos. Entonces, siempre hemos tenido clarísimo que necesitábamos apoyo y gracias a a la participación en dos programas de aceleración, de aceleración empresarial, hemos podido sacar el, el proyecto hacia adelante. Ya no soy, no, me acabas de comentar que es un proceso largo, pero para que nos hagamos una idea, ¿cuánto tiempo habéis invertido desde que tuvisteis esa idea hasta que dijisteis hoy arranca con EdBird? Más, más de dos años. Desde que entramos en el primer programa de aceleración empresarial, fue pues en septiembre de 2014 ya tenemos lo que es el casi completo el desarrollo de la idea, así que son dos años y medio fácil y hasta el 2015 entramos en el segundo, también aquí en Extremadura y, y sacamos la, la plataforma en febrero de 2016. Es un, un proyecto bastante más campeonato. O sea, que esto de emprender también es una cuestión de paciencia, no se pueden conseguir resultados así sí. a corto plazo, <risa> tienes que tener un poco de mentalidad de que Va, va a llevar su tiempo, ¿no? Sí, sí. Es. Y cuando, bueno, yo supongo que cuando vosotros comenzasteis en esto de, de emprender, ¿no? Teneréis vuestra, vuestras propias expectativas, vuestra idea de cómo sería todo. Eh, ahora que ya lo habéis echado a andar, eh, ¿que, que ¿ha habido un gran choque entre esas expectativas iniciales y lo, que, y, lo, y lo que ha sido el desarrollo de Connectverse o ha ido todo más o menos como esperabais? un principio sabíamos que, que el camino va a ser muy, muy largo y muy difícil eh, no iba a ser lanzar con el verse y uf, un boom extraordinario no porque hay muchos hábitos ya creados eh, en cuestiones de redes sociales somos sopa Caballo y rey, es difícil eh, poder digamos llamar la atención eh, los aficionados en, de, eh, que practicamos en, en la solución de todavía no somos, eh, por ejemplo aquí en España, aunque la plataforma es internacional, pero claro, nosotros somos un, un equipo pequeñito y tenemos que empezar desde, desde el, el territorio en el que nosotros nos movemos, ¿no? Y por eso, algunos, todavía no ser muchísimos aficionados eh, a la observación de datos también dificulta el poder, eh, decir, tener un, un, unos datos muy elevados, muy, muy, elevado, muy, muy buenos. De todas formas, teniendo en cuenta eso, que eh, sabíamos perfectamente que iba a, ser, iba a ser algo con una carrera constante y despacio. De Nuestras métricas está, eh, somos bastante en ese sentido. Estamos bastante contentos. Ya eh, no llevamos cinco meses de, de proyecto. Ya son más de 300 usuarios activos en la plataforma y las métricas cuestión de visitas, etc. Eh, Estamos muy satisfechos con, con el trabajo. Eso sí, claro está, hay otras hay otra competencias de otras plataformas que también están evolucionando con, con digamos, eh, mayor presupuesto, mayor equipo, eh, lo que se refleja en mayor capacidad a la hora de, de llegar el, el mensaje al, al usuario final. Pero bueno, vamos poco a poco y mucha paciencia, muchísima paciencia. Yo lo veo muy bien, ahí en cinco, cinco meses has dicho, ¿no? O sea, creo sí, que sí, es sí. Un buen paso hacia adelante, ¿no? Entrando con pie firme. Bueno, ya me has comentado que sí, que, que os han orientado en algunos sitios, pero háblanos un poquito de cómo ha sido esta orientación. ¿Se si ha sido por medio de alguna universidad, de alguna entidad pública, privada? Eh, mm. ¿Cómo os han ayudado a la hora de sacar adelante el proyecto? Pues mira, por pues uno de, lo, de los dos proyectos de los programas de aceleración empresarial, empresarial que hemos participado fue pues, en Extremadura Open Future, en el que se eh, seleccionaron 12 proyectos aquí en Extremadura y estuvimos en un espacio de crowdworking working en, en, en el garaje 2.0, en Cáceres y eh, tutorizados en todo momento a, a, a, con la gente y los técnicos de Extremadura antes eh, tanto tutorización tu fiscal, empresarial, modelo de negocio, escalabilidad murieron también nuestro espacio, la verdad es que digamos que el, nos asentaron, eh, nos, nos dimos cuenta nosotros que esto, esto ya va en serio, esto, tenemos una oportunidad que nos están dando porque por nosotros solo no, no podíamos eh, hacerlo realidad. Y a través de ello eh, la, la idea se, se fue formando, el proyecto se fue desarrollando y también en, en 2015 eh, participamos en la convocatoria de Rotech Startup también de, de la Junta de Extremadura, hicimos el proyecto mejor valorado de todo lo que se presentaron y ya lo dieron en lo que es el empujón definitivo para poder llevarlo, llevarlo a, a la realidad. También hay que decir que tanto Telefónica como Microsoft y también nos han, han echado un cable enorme, nos han facilitado muchísimas cosas y, y gracias a, a todos estos programas de aceleración nosotros estamos ahora mismo Estoy contigo aquí hablando ahora mismo. O sea que sí, que hay, hay herramientas y, y, y formas de asesorarte, ¿no? Por mucho sí. que no, obviamente yo creo que nadie sabe cómo montar una empresa así de primeras, entonces siempre creo que es bueno que haya, y que realmente se vea que existen, y no solo que existen esos, esos medios, sino que además funcionan, ¿no? Cualquier, ¿Cualquier persona puede presentar un proyecto y se lo cogen o tienes que pasar una especie de selección primero...? Claro, abren las convocatorias, dependiendo de, de, del programa que sea, y todo proyecto lleva un filtro, todo la proceso de selección va por filtro según en, en el punto en el que te encuentres, dependiendo también de la idea, si es más innovadora o menos innovadora, en la proyección que ellos vean que, que puede tener tu proyecto, porque al fin y al cabo lo que es ellos miran es que tenga éxito y rentabilidad. Eh, no porque tu idea sea o que, o que tú creas que es, es una buena idea si los profesionales en este sentido ¿no? eh, ven que, que, no, que el modelo de negocio no sale <risa> lo va, le, va, le vamos a tener que dar una vuelta y, y para, el siguiente, para el siguiente programa si sale, que si sale pues, ojalá que siga esta inercia de, de estos programas de aceleración empresarial porque la verdad es un, es un verdadero apoyo para, para los emprendedores que genial, genial. además es bueno eso de que si no sabes la primera puedes seguir intentando, lo que sí, no es, sí, sí, sí. se descarta totalmente. Eh, bueno, eh, esto es esto de emprender es una aventura por lo que nos estás contando ¿no? eh, y como toda aventura pues son, son consiste en una serie de retos. ¿no? ¿Cuáles son los más importantes de esos retos a los que os a enfrentado? Bueno, son dos principalmente. Y, eh, el primero fue definir nuestro modelo de negocio. Al ser un sector, al meternos en un sector todavía muy incipiente aquí en, en, en España, que tampoco se conoce mucho, cuáles cuál, ¿cuál ser los beneficios que nosotros podemos sacar de mezclar naturaleza y tecnología, pues eso es uno de los primeros retones que, que nos enfrentamos: sacar los números, sacar nuestro modelo de negocio. Es decir, si llegamos a cierta evolución, eh, nos garantiza cierta rentabilidad, aunque en este, en este mundillo muchas veces no. No podemos, bueno, los números nunca son exactos, pero que sí te obligan a decir: que tu modelo de, negocio, de, modelo de negocio es aceptable y puedes llevar para adelante. Simplemente eh, te lo echan para atrás rápidamente y creo que nos hacen un favor porque nos dan un poquillo de, de realidad, ¿no? Que no es decir, estás con la idea, con un subidón, que, que esto va a ir para adelante, que estoy seguro, que estoy convencido. Pero no, no. no. Primero vamos a ver el modelo de negocio y ya luego. Vemos, vemos lo demás. Y el segundo paso que da, el segundo reto, es el déficit tecnológico que teníamos. Eh, somos dos en el equipo, los dos somos geógrafos no tenemos formación en cuestión de informática ni de programación, entonces sí que nos, nos tuvimos que buscar eh, la forma de que, eh, llevarnos o que nos hagan el desarrollo informático de la, de la plataforma. Por lo que conlleva pues... Aparte del económico, con muchísimas relaciones entre la empresa que al final nos en la, la plataforma, mucho tiempo, está convencido de que, que tu idea lo lleven luego a cabo otras personas, ¿no? que también es muy difícil eh, transmitir ¿no? en lo que verdaderamente quieres hacer llegar a ser ¿no? en, el, en este sentido, en este proyecto, pero que eh, al final como creemos que estamos ahí en, en la senda. Despacito y, y contento. Y de todas, de todas esas etapas que habéis ido recorriendo poco a poco, ¿qué es lo que ha sido más duro de sacar adelante? ¿Qué es lo que decís pues, de, Esto ha sido. Al final lo conseguimos, pero, Delita. Sí, sobre todo es el, el tema de que la idea. Es que nosotros llegamos con una idea y que esa idea sea viable. Es lo que. Ha sido difícil porque son las muchas veces juega las malas mala pasadas, porque se tajaba y, y eh, Mira, hasta aquí llego, no, no sigo más, hay mucho tiempo el invertido que no estás generando también ¿no? eh, para poder vivir, sino que, digamos, es la, sobre todo la viabilidad de la idea, es lo que a nosotros ha sido lo que nos ha sacado más, eh, lo que nos ha costado más es la que estamos hablando así un poco de la parte así más económica. Habéis contado con, aparte de, de estos programas de, de aceleración, habéis contado con algún tipo de ayuda, o subvenciones o fondos de algún tipo, ya sean de ámbito público <gamaan> o privado? Sí, la, el programa de aceleración de, de, de Agrotech Startup llegaba además de asesoría en diferentes campos, llevaba una, una rotación económica que ha sido la que nos ha permitido poder eh, llevar a, a cabo el, el desarrollo de la plataforma. Sin, sin, sin esta dotación, sin esta ayuda, el proyecto ahora mismo no estaría público. Nos no hubiese costado eh, bastante más eh, buscar a tener, a tener por nuestra cuenta. Eh, al ser una idea, es más difícil llegar a futuros inversores. Entonces, sin, en este caso, sin, sin la dotación de este programa, eh, ahora mismo no, no, estaría, no estaría online la plataforma. Eh, es de agradecer que existan ese tipo de ayudas, ¿no? que muchas veces Parece que, que, que el emprendedor está solo y no está tan solo, ¿no? Si lo pasa que muchas veces conocemos las mismas herramientas ¿no? que tenemos. Claro. sí. Es, digamos, Para nosotros ha sido de, de vital importancia. Ha eh, sido eh, que el proyecto salga o no salga. Y que salga en un tiempo más corto que hubiese que, que que ese sido tener que buscar por nosotros la financiación. Eh, ya te digo que no, no, no subiamos, nos hubiésemos tirado bastante más tiempo. Hemos comentado que así la parte más técnica como del diseño y la programación web eh, era un escollo importante para vosotros. ¿Al final cómo sí. lo solucionasteis? Eh, ¿Aprendisteis vosotros mismos? Eh, ¿Contratasteis asesores externos? ¿O lo, hizo una, ¿O lo hizo alguna persona o entidad externa a la empresa? ¿O cómo, ¿Cómo solucionasteis esa parte? Que además seguro que mucha gente tiene sus ideas, pero carece de a lo mejor de las herramientas de, un tema de diseño o de programación necesarias para llevarla a cabo. ¿no? ¿Cómo claro. lo solucionasteis vosotros? En nuestro caso, es la, es la programación era todo el proyecto, digamos, ¿no? porque al ser un, un producto tecnológico eh, necesitamos de, de, de, de gente que, que nos quiera el, el trabajo. El diseño de la plataforma es nuestro, pero lo que es toda la programación es eh, de, una, de una empresa, de una spin-off de, de la Universidad de Extremadura, en la que a una serie de, de, de, de contratos, gracias también a, a, a la ayuda de, de Arrotel Startup, y el que nos ha desarrollado todo la, toda la parte informática de la plataforma. Hemos consensuado todas las herramientas, hemos probado millones de cosas, hasta que hemos dado el punto para esta primera versión. Hemos estado también hablando un poquito de, de, de algunos términos, unos términos así como muy de emprendimiento, ¿no? De viabilidad, de modelos de negocio, de startups, etc. Eh, una cosa muy importante, como tú has comentado, eh, es que, que tengáis un modelo de negocio, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el modelo de negocio de, de ConnectBirds? Mira, nuestro modelo de negocio está basado eh, principalmente en la segmentación de, de, de nuestra ficción. ¿Sabes? Eh, lo, lo bueno de, de alejarnos de redes sociales más generalistas es que tu mensaje, en este caso, si es, por ejemplo, una pyme o, o una empresa que se dedica a, a tratar eh, en rutas mitológicas eh, en cualquier parte de, de España en el mundo, en, en el caso de en Tenconesberg, un mensaje va a recalar directamente a un público interesado. Entonces, eh, digamos, nuestro modelo de negocio está, en el, lo que es en la, está basado en la publicidad. En esta primera versión disponemos de, de banners fijos pero tenemos ya dos etapas eh, abiertas en las que vamos a seguir con esa, en esa dinámica de la, de la publicidad para, eh, y con, una, con un, la creación de un gestor de publicidad en el que cualquier empresa queda automáticamente va a poder hacer su propio anuncio y programar, programarlo en cualquier momento, el día, para un sector determinado de edad, completamente eh, de forma autónoma y el último ya sería cuando ya alcancemos digamos, un cierto nivel ya de, de seguridad, lanzar nuestra pro propia plataforma de venta. De que cualquier empresa pueda ofertar sus productos y servicios directamente a través de la, de la plataforma. Por lo que también, digamos, que entra en un ámbito de confianza para, lo, para los clientes que, que, que quieran o para los usuarios que, que estén interesados en, en cualquiera de estos servicios. Me gusta más cómo lo tenéis planeado por etapas, que, que sí. se ve que es necesaria una evolución, que no se puede hacer todo desde el principio porque no... No, no es sentido. posible y además que es contraproducente, primero prueba la etapa 1, el paso 1, si somos capaces de completarlo, ve al siguiente paso, si no hay que replanteárselo todo y empezar de nuevo así, porque si no, eh, no sé, creemos, al menos nosotros estamos convencidos de ir que como no hagamos bien todo desde un principio, luego puede ser más complicado. Bueno, pues basado en vuestra experiencia personal como emprendedores, ¿creéis que, que, que eso de emprender es una salida viable hoy en día para cualquier estudiante de ecología, en este caso, ¿no? que son la, o de ambientales, uh -huh. o de en, en cualquier parte del sector ambiental, ¿no? que son los, los lectores del blog, ¿creéis que es una salida eh, a tener en cuenta hoy en día? Sobre todo teniendo en cuenta cómo está el ámbito laboral. Sí, la situación yo creo que también te empuja un poco a, a, a pensar, ¿no? a pararte, a reflexionar un poco también de qué es lo que tú puedes hacer. Ahora mismo el tema laboral está bastante complicado para ciertas eh, disciplinas, ¿no? también como la nuestra, que digamos que cuesta un poquito más eh, el tema de encontrar empleo. Y creo que el emprendimiento puede ser una, una salida eh, difícil, eh, que tener muchísima paciencia, pero puede ser algo viable. Eh, lo único es, es estudiar mucho, encontrar tu hueco y una vez que, que te aseguras que ese hueco eh, eh, cumple una necesidad, ir a por él. Si tienes la posibilidad, intentarlo, lo seguro. Bueno, ¿y cuáles son las perspectivas y los planes de futuro que tenéis para ConnectBus? ¿Te han hablado un poquito así de esas etapas, pero sí, bueno, así en general, ¿qué, qué tenéis previsto en este año o en el año que viene para poner birds. estamos ahora mismo inmersos en la, en la promoción, en la promoción de, de, de la plataforma. Al ser un equipo muy pequeñito, pues nos, nos cuesta a, a algo más llegar a, a, al usuario, entonces tenemos que el esfuerzo, estar en todos lados, en redes sociales, eh, cualquier tipo de promoción que nos pueda ayudar a, a dar a conocer el proyecto, para nosotros es súper bienvenida y lo agradecemos muchísimo. Entonces estamos ahora mismo en esta etapa de promoción. Eh, la futura es seguir evolucionando la plataforma porque lo que queremos no es decir, eh, estas es son las herramientas que yo creo que necesita una persona que desarrolle de, de, de esta afición, sino que queremos definirla, queremos adaptarla al máximo a las necesidades del observador de arte y al fotógrafo de naturaleza. Así que tenemos todavía un largo recorrido para definir muchísimas cosas que tenemos pensadas, eh, añadirles más herramientas, más interacciones entre, entre, propio, entre los propios aficionados y por último ya sería sacar la aplicación, que digamos es nuestro gran objetivo, está lejos todavía, pero es nuestro gran objetivo, sacar una aplicación, porque ahora mismo es una aplicación web, eh, aunque eh, tenga... Eh, un diseño responsive que está adaptado tanto a, a tablet como a móvil, eh, pero mm, tenemos que sacar como obligador a sacar la aplicación y ese es nuestro reto al futuro. Bueno, ya para acabar, como suelo acabar todas estas entrevistas, ¿qué consejos les darías a todos a aquellos de, de los lectores que están pensando en emprender y no saben si hacerlo, si no, si tienen posibilidades, si será demasiado duro? No sé, no sé, es difícil dar consejos en este, en este, en este caso, ¿no? pero sobre todo es si tienes una idea, contactarla, contactarla muchísimo y sobre todo dejarse asesorar, eh, aunque al principio te den palos y que tú veas que no era lo que tenías pensado, eh, pero hay profesionales, profesionales muy buenos que te van a dar un poquito de de, de COVID, ¿no? Te van a dar muchísimos consejos, te van a, hacer, te van a saber guiar eh, por el camino que, que debes de, de seguir y sobre todo eso, estar, ser paciente por supuesto y estar abiertos o sea, abierto a, a que te den otras opiniones que aunque tú creas que estén equivocados, que no vayan contigo, intentar al menos reflexionarlo, que seguro que va, que va a ser muy, muy positivo para ti para esa idea que estás ingestando. Sí, la verdad es que yo creo que eso es muy importante, porque muchas veces tenemos una idea que pensamos que es genial, pero a lo mejor es genial para nosotros y no para el público al que queremos. Eso venir. es. Bueno, pues Antonio, muchas gracias, de verdad, ha sido un placer tenerte por aquí, creo que ha sido una entrevista muy interesante y, y el hecho de que compartas tu experiencia como emprendedor en algo tan complicado como es esto de crear tu propio proyecto y sacarlo adelante, Creo que es muy enriquecedor para, para los lectores y para mí mismo, que he aprendido un montón aquí hablando contigo. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer y estamos en contacto. Muchas gracias, Nacho. Nos eh, vemos por Ver, que yo estoy también allí dado de alta. mira a todos los que, los que hablan de vista, que se pasen por la web, está, está puesta justo debajo al final de la entrevista y que de verdad que merece la pena por lo menos echarle un vistazo. Luego ya si os queréis quedar, seguro que os quedaréis, pero bueno, echarle un vistazo. Eso es, al menos conocerla, al menos conocerla y de todas las herramientas que ofrecemos y el ambiente que, que, que es muy bueno y seguro que sacarán cosas positivas y al menos divertirse un rato. <ríe> Muchísimas gracias Nacho por tu, por tu oportunidad, por la, la, darnos un voz en tu, en tu web, eh, en estas esta entrevistas, y, y ojalá que, que vaya bien. A vosotros, verdad, por, por eh, prestar vuestro tiempo, que sé que es muy valioso y escaso para Antwista. Para un saludo y hasta pronto. Un saludo.